Una mujer muerta y otros tres heridos fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado domingo en la carretera que conduce esta ciudad hacia el municipio de Las Guaranas. La fallecida fue identificada como María Paulino de 45 años Los seleccionados son Dinora Genao y dos menores de edad Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad Todos reciben atenciones médicas en un centro de salud privado Esta ciudad de es San Francisco de Macorís Según informaciones extraoficiales El conductor del carro Hyundai modelo Sonata de color gris Impactó con un poste de tendido eléctrico Cuando esto supuestamente se dirigía para presenciar el partido de baseball ENTN Su noticiero regional Robinson Polanco